El ejercicio que voy a hacer es el ejercicio que pedí en clase. Es un ejercicio en el que nos van pidiendo ecuaciones de diferentes circunferencias. Bueno, en el, primero, en el primer apartado lo que tenemos es eh, calcular la ecuación de la circunferencia de centro 4, 5 y radio 6. Evidentemente, cuando nos dan una ecuación de la circunferencia en este formato, lo que vamos a hacer es la ecuación ordinaria. Vamos a hacer x menos 4 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado, Igual a 6 al cuadrado, 36. Cuando tenemos esto, para pasar a la otra ecuación, pues como ya os comentaba en la parte teórica, eh, simplemente hacer cuentas: x cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado menos 10x más 25, por favor, que nadie me haga mal las identidades notables. Y después hacemos x cuadrado, lo vamos a ordenar, fijaos, por orden, por orden de grados, tenemos x cuadrado y cuadrado, que es el grado 2, el grado mayor. Después tenemos lo que tiene grado 1, 8x y menos 10x. Eh, menos 10y, perdón. Después lo que hacemos es sumar todos los números que nos quedan. Así que tendríamos 16 más 25, 30, 41. Menos 36 que pasaría al otro lado, pues tendríamos menos 5 igual a 0. Por eso tenemos las dos ecuaciones simplemente. Yo creo que no tiene mucho misterio, ya habéis visto, pasar de una a la otra sobre todo cuando pasamos de la ordinaria a la general. Un poquito más de misterio, como hemos hecho en la parte teórica, tiene pasar de la general eh, la ordinaria, pero bueno, yo creo que en este caso las cosas salen más o menos sencillas. Evidentemente que esto nos lo pueden ir comp eh, complicando un poquito más. Ahora nos dicen que la circunferencia es la circunferencia de diámetro de extremos A y B. Entonces, lo que yo tengo son dos puntos, A y B, y eso forma un diámetro. Con estos ejercicios siempre os aconsejo que hagáis primero la forma geométrica y una vez que tenéis clara la idea geométrica, pues paséis a ver cómo hacemos las cuentas en concreto. Aquí la idea geométrica sería calcular el punto medio. El punto medio del diámetro es el centro, entonces en vez de poner M voy a poner centro, pero ese centro es el punto medio. Sabemos que lo hemos hecho ya muchas veces en clase y si no estás en mi clase y lo estás viendo ahora o lo estás viendo en YouTube en un futuro, eh... Tienes que buscar las coordenadas, o cómo hallar las coordenadas del punto medio. Eso, si no lo sabes, en, en internet lo vas a encontrar en un momento. Ya te digo que las coordenadas del punto medio de un segmento se encuentran sumando la primera y la segunda, y dividiéndolo entre dos. Entonces tendríamos siete, la primera y primera, perdón, y segunda y segunda. Y tendríamos dos entre dos, uno. Ese sería el centro. Y ahora necesito el radio. El radio, fijaos, que es esta distancia, o esta otra, la que va de C a A o de C a B. ¿Qué vamos a hacer? Pues el radio va a ser simplemente la distancia de A hasta C y eso, como hemos visto en la parte de la teoría, es el módulo del vector A, C. Podemos coger el módulo del vector BC también, pero he cogido el AC porque el A me parecía un poquito más facilito, los números eran más sencillos que los del B. Entonces este módulo, es el módulo del vector, recuerdo, p menos -A, eh, a, 7 menos a, 7 menos 4, 3, 1 menos 5, menos 4, y si calculamos este módulo, será raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, y eso nos sale 5. Vamos a dar esta circunferencia de, digamos, la forma sencilla, la forma más sencilla, cuando tenemos estas dos cosas, la forma ordinaria, y eh, creo que no merece mucho la pena Gastar tiempo haciendo cuentas para conseguir la forma general. Vamos a ver cómo nos pueden pedir ecuaciones de circunferencia de otro modo. Y esta sería una cosa muy parecida a la anterior, que es eh, con centro dado y que pasa por un punto. Si tenemos que pasar por ese punto, pues lo que vamos a hacer, lo único que necesitamos es el radio. El radio, una vez más, sería las coordenadas, si el centro es C y el punto este es A, la coordenada del vector CA. Nos vale también el módulo de CA o el módulo de AC, lo que, lo que queráis, ¿vale? Daría lo mismo porque el módulo de CA y AC es el mismo. Pues aquí voy a restar 6 menos 1 para obtener 5, voy a, eh, voy a restar 8 menos menos 4 para obtener 12. El módulo de este vector sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, y como 5, 12, 13 es una terna pitagórica, que de esas que tengo yo en mi cabeza, tampoco tengo muchas ternas pitagóricas en mi cabeza, no, te, no somos tan raros los matemáticos, y me sale 3, ¿vale? No tengo que calcularlo porque esa me la sé. Pero bueno, si no la sabéis, pues lo calculáis y listo. La ecuación una vez más, x-1 menos al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual 13 al cuadrado. Que queremos hacer cuentas o nos pide el profesor las dos ecuaciones, pues hacemos las cuentas, hacemos los cuadrados, desarrollamos los, las identidades notables bien y simplemente pues, ponemos las cosas en orden y ya estaría. Tenemos un centro y tenemos que es tangente a la recta R. Vamos a hacer el dibujo. Aquí en este programa me gusta mucho hacer los dibujos porque eh, me salen perfecto, casi igual que en clase en clase, las circunferencias me salen un poco de, de aquella manera. Vamos a utilizar esta recta, la recta tangente. Uy, ahora se ha ido la recta donde le ha dado la gana. Vamos a ver si la puedo mover. Ahí estamos. Muy bien. Y eh, vamos a suponer que el centro que está aquí era el 1,4. ¿Cuál es eh, la condición que tenemos con eh, una recta tangente a una circunferencia. Bueno, pues eh, lo que ocurre con una recta tangente a una circunferencia es que justamente el, eh, la recta que une el punto de tangencia con el centro es perpendicular a la recta, de, a la recta tangente. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eso sirve porque eh, ocurre que el radio de la circunferencia va a ser exactamente igual que la distancia de el centro a la recta tangente. Con eso vamos a conseguir el radio. Eh, sabéis que la distancia se hace con esta fórmula, valor absoluto, y ponemos las coordenadas del centro en la ecuación general. Ojito, con este 6 que no está eh, puesto a la izquierda, para la ecuación general el 6 tiene que estar a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues pondríamos, en la x ponemos un 1 porque el centro, la primera coordenada es un 1, 4 por 1 más 3 por 4 porque la segunda coordenada del centro es un 4 y ahora le resto 6. Tengo que restarle ese 6. ¿Por qué le resto? Pues porque la ecuación general sería 4x más 3y menos 6 igual a 0. Y lo pongo todo a la izquierda. Divido entre las el módulo del vector normal. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que sería el a al cuadrado y el b al cuadrado. Entonces, estas cuentas me saldrían 4 más 12 menos 6. Aquí abajo me sale 5, de 25, 5. Y en esto tendría 10 entre 5, pues tengo un 2 ahí. El radio es 2, así que lo que hacemos es x menos 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 2 al cuadrado porque aquí ponemos el radio al cuadrado. Ya la resolvemos, ¿de acuerdo? x cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado menos 8y eh, más 16 igual a 4. A ver, estaba, con, estaba desarrollando la última ecuación, ¿vale? vamos a ver si consigo hacerlo, menos 2x menos 8y, y ahora lo que tenemos que hacer es sumar todo, tenemos un 17, el 4 pasa restando y, y tenemos eh, 17 menos 4 más 3, ahí estamos, en, y esa sería la ecuación final vamos eh, con este ejercicio a dibujar primero los puntos a ver dónde los tenemos porque eso nos puede dar una idea de cómo hacer mejor la, la circunferencia entonces, por ejemplo, el A es el, el, el, el, el 6, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 entonces este A es 6, 4, ¿vale? Y eh, tenemos que el C es 10, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, o sea, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 4. Entonces, este punto de aquí sería el C. Voy a ponerlos de otro modo para que sea mejor. Así tendremos el A. Aquí tendremos el C. ¿Por qué hago eso? Eh, pues hago esto... Eh, Arturo, no me vetes a los alumnos. <risa> Venga. Eh, entonces, eh, vamos a ver. Tendríamos el B menos 2, 4. Sería menos 2, menos 4. Sería este punto de aquí. Bien, no voy a dibujar la circunferencia. <risa> no pasa nada. No, no voy a dibujar la circunferencia porque, porque sería un poco complicada que me saliera, pero es una circunferencia que pasa por estos tres puntos. Entonces, hay eh, dos formas. Una forma es poner los puntos en la ecuación, que muchas veces la mejor ecuación para ello va a ser la ecuación general, es decir, yo voy a poner en la ecuación mx más ni más p igual a 0, voy a poner los valores 6, 4 en la X y la Y y voy a sacar quién es M, quién es N y quién es P. ¿Por qué? Pues porque cada vez que ponga uno de esos valores voy a tener una ecuación. Voy a tener tres ecuaciones, ¿vale? Y con esas tres ecuaciones lo que voy a conseguir es quién es M, quién es N y quién es P. Pero hay otra forma y una de las formas va a ser hacer la, el corte de mediatrices. Entonces, ¿Por qué me sale aquí bien el corte de mediatrices? Pues porque yo tengo que en la mediatriz de AC es muy sencilla de sacar, porque como A es el punto 6, 4 y C es el punto 10, 4, pues la mediatriz, posiblemente la veáis todos, es esta recta que es perpendicular, es una recta vertical, que pasa por el punto justamente el medio, el medio entre el 6 y el 4, es decir, es la recta X igual a 8. Entonces, esa mediatriz es muy facilita de hacer. Así que, en este ejercicio, más que poner los puntos en la ecuación y sacar M, N y P con un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, lo que voy a hacer es el corte de dos mediatriz. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, la ecuación de la mediatriz desde A hasta B. Entonces, la mediatriz de A hasta B es una recta que pasa por A. ¿Y cuál es eh, la característica en cuanto al vector director? Pues el vector director de la mediatriz, la característica es que tiene que ser perpendicular al vector de AB. V es el vector perpendicular a AB. O un vector perpendicular, cualquier vector perpendicular a AB nos va a valer. De hecho, cogeríamos siempre el más sencillo. Podemos simplificarlo. Para coger el vector de AB, lo que vamos a hacer es B menos A, menos 2 menos 6, que me sale menos 8, y menos 4, menos 4, que también me sale menos 8. Si nosotros tenemos el perpendicular a ese, pues podemos coger el 8 menos 8, pero lo que tenemos es 1 menos 1, que sería un vector proporcional. Entonces, el vector que voy a coger en vez del 8 menos 8, el 1 menos 1, porque es un vector perpendicular a AB, o un vector eh, proporcional a uno perpendicular a AB. ¿Cómo vamos a dar la mediatriz? pues lo que voy a hacer es calcular la ecuación de la ecuación punto-pendiente. x menos el punto, que es a, pues x eh, y menos eh, 4, igual a la pendiente, que es menos 1, no pongo el 1, pongo solo menos, y tengo x menos 6. Esta ecuación, pues normalmente es la primera que utilizamos, porque es la más sencilla cuando tenemos vectores y puntos, pero después, para calcular intersecciones entre rectas, lo que hacemos es utilizar otra. Entonces voy a hacer y-4 menos igual menos x más 6. Y tenemos, por ejemplo, x más y menos 10 igual a 0. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Pues lo que estamos consiguiendo es la recta, esta que estoy dibujando aquí, x más y menos 10 igual a 0. Esa es la que he conseguido. ¿Cómo consigo el centro? Pues el centro va a ser el punto de corte de las dos rectas, de las dos mediatrices. ¿Y eso por qué es? Porque lo que yo tengo es que eh, cuando hago mediatrices de dos puntos de un punto o dos puntos de una circunferencia, lo que estoy obteniendo es todos los puntos de esta mediatriz son puntos que están a la misma distancia de A que de C. Y todos los puntos de esta otra mediatriz son puntos que están a la misma distancia de A que de B. Y eso solo lo cumple un punto, el centro de esa circunferencia, porque solo hay una circunferencia que pasa por tres puntos. Continúa un poquito el ejercicio. El centro es justamente la intersección de la recta X, menos X más Y menos 10 igual a 0 y la recta X igual a 8, que era la otra recta. ¿Ese punto cómo lo conseguimos? Bueno, pues si x tiene que ser igual a 8, eso quiere decir que la primera coordenada del centro tiene que ser 8. Si nosotros ponemos x igual a 8 en esa ecuación, pues lo que vamos a hacer es 8 más y menos 10 igual a 0, y igual a 2. Y esas son las coordenadas del centro. Una vez que tenemos el centro, pues lo único que tenemos que hacer es ver cuál es el radio. Porque el radio y el centro es lo que necesitamos para la circunferencia. El radio... Es el módulo del vector CA, de por ejemplo. ¿Vale? Esto lo hemos hecho en algunos casos más. Eh, lo que tenemos es el módulo de A-C, que sería 6-8, eh, menos menos, 6 -8, menos 2, y 4-2, 2. Es decir, que me está saliendo raíz cuadrada de 4 más 4, 8. Pues una vez que tenemos el centro, pues ya sabéis, y el radio, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. Tenemos que escribir x menos primera coordenada del centro, que será x menos 8 al cuadrado, más y menos segunda coordenada del centro al cuadrado, igual al radio al cuadrado, raíz de 8 al cuadrado, que será e8. Si nos piden otra ecuación, pues la resolvemos, pero bueno, ya digo que este ejercicio pues ya era un poquito largo, casi ni me cabe y las cuentas ya son más sencillas. Venga, estamos aquí. Tenemos una circunferencia que pasa por eh, 7 menos 6 y menos 3, 0. Y tiene un centro en la recta que nos dicen ahí. ¿Vale? Entonces vamos a dibujarlo y vamos a intentar entender este ejercicio geométricamente. Me encanta cuando me dibuja el programa la circunferencia perfecto. Tenemos dos puntos. Dos puntos que pasan a por la circunferencia P y Q. Y después tenemos que el centro está en esta recta. Tenemos R 3x más 4y igual a 23. No sabemos exactamente dónde, pero el centro estará en algún lugar de esos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el centro del mismo modo que hemos utilizado, con la misma idea que hemos utilizado en el ejercicio anterior. Vamos a hallar la mediatriz de este segmento y el centro tiene que estar en esa mediatriz. Esa mediatriz la vamos a llamar S haremos la intersección de R y S en la media tri cuando tengamos la recta S y con eso conseguimos el centro. Una vez que tengamos el centro, pues ya hacemos lo mismo de antes, calcular el radio y poner la ecuación. Pues lo que vamos a hacer aquí es eh, que S es la recta. ¿Qué pasa por dónde? Es importante porque eh, sabemos que pasa por C, pero no podemos utilizar C porque ese C no lo hemos encontrado. Pero si os dais cuenta, la, como es la mediatriz, también va a pasar por el punto medio del segmento que une P y Q. Por eso es muy importante hacerse el esquema geométrico antes de intentar ponerse con cuenta, porque si nosotros no sabemos bien qué estamos haciendo, cuesta mucho más. Así que, eh, una vez que yo me hago el esquema geométrico, pues puedo encontrar por dónde van los tiros. En la S, la, el punto medio de P y Q, Vale, ya sabéis todos que sumamos las primeras con las primeras coordenadas, 7 y menos 3, que sale 4 y lo dividimos entre 2 y me sale 2, y sumo las segundas coordenadas, menos 6 y 0, y lo divido entre 2 y me sale menos 3. Ese es el punto medio. Tenemos un vector que el vector igual que pasaba con antes para s, el vector director de s, es el vector perpendicular a P y Q. Es muy muy parecido a lo que hacíamos antes de nuevo. P y el Q son los puntos que me dan el ejercicio. O sea, es una me piden una circunferencia que pasa por P y por Q con centro en esa recta. Así que el P y el Q son da con P y Q resto las coordenadas de Q menos las de P y tendríamos menos 3, menos 7, menos 10 y 0, menos 6, 6. Y necesito un vector perpendicular a este que sería el 6, 10. Ya sabéis que para hallar vectores perpendiculares lo que hago es cambiar las coordenadas de lugar y cambiar de signo otras. ¿Eso por qué? Pues porque tengo que multiplicar, me tiene que dar 0 por el producto escalar. Sabemos que puede utilizar un vector proporcional a S, porque cualquier vector proporcional nos da la misma dirección y tendríamos, si lo divido entre 2, 3 y 5. Si no queréis, nos gusta por ejemplo la ecuación punto pendiente y preferís la ecuación continua, que sería x menos 2 partido de 3 igual a y más 3 partido de 5. Con esta ecuación lo que vamos a hacer al final es pasar también a general. Entonces aquí lo que hago es multiplicar en cruz, ¿vale? El 5 pasa a la izquierda y 3 pasa a la derecha y será 5x menos 10 igual a 3y más 9. Tendríamos 5x menos 3y y es menos 19 igual a 0 y esta es la ecuación de S. ¿Qué vamos a hacer para calcular el C? Es la intersección entre R y S. ¿Cómo se calcula la intersección entre dos rectas? Pues simplemente se hace el sistema 3X más 4Y. Voy a poner menos 23 igual a 0 para tenerlo en ecuación general en las dos y esta es la otra y vamos a resolver. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos con este sistema, que lo tenemos que resolver. Se puede resolver por sustitución, por reducción. A mí este me gusta resolverlo más por reducción. Voy a multiplicar una por 3 y una por 4 ¿vale? Multiplicamos por tres. La idea es conseguir eh, los mismos eh, números con distinto signo en una de las incógnitas. Tenemos 9x más 12y menos 69 igual a 0. Y por otro lado tengo 20x menos 12y menos 36, 76 igual a 0. Tenemos eh, 29x y por otro lado menos 5y 145 igual a 0. Eh, está quedando unos numeritos un poco grandes. Entonces, si esto me sale exacto, pues me quedaré bastante a gusto. Resulta que sí, que me sale exacto. A la hora de dividir, tengo que x sería eh, 145 partido 29. x me sale igual a 5. Eh, el punto c es 5 en la x. Y ahora, para sacar la y, lo que hago es poner, por ejemplo, en la primera ecuación, un 5 en la x, 15 más 4y menos 23 igual a 0. Y bueno, simplemente saco la I. Eh, sería menos 8 y menos 8 lo paso al otro lado y tendré un 2. Así que el centro será 5 y 2. Voy a borrar en algún sitio de por aquí para poner la ecuación de la circunferencia. Eh, ¿Qué necesito? Bueno, pues una vez que tengo el centro, lo que necesito es calcular el radio. Será el módulo del vector CP, por ejemplo. Podríamos coger el módulo del vector PQ. Será p Menos c será 7 menos 7 eh, menos 5, 2 y menos 6 menos 2 menos 8. Que nadie por favor me simplifique este vector. Los vectores solo los simplificamos cuando podemos coger un vector de una recta o un vector de la otra. Vale, eh, si no, no podríamos simplificarlo. Entonces tendremos el módulo de ese vector será raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 8 al cuadrado y tendremos que es raíz de 68, ¿vale? En fin, bueno, eh, acabo con este ejercicio y tenemos x menos coordenada del de centro al cuadrado más y menos la otra coordenada del centro al cuadrado, igual a el radio al cuadrado que como sale raíz de 68, en este caso será 68. Y con eso se acaba este ejercicio.